diplomático. No, ah, sí. prawcy? no, no, no, no, no, no, no, no, sé. no, no, no, no, no, no, que contra la pared. una tres. Ala uno, ala no, y lo dijo él hey, no, cara. Mira mi hermano Ese es el tema Oh yeah Que tenía esa mujer I uh -huh.